Apoyaros. Soy Kile y hoy os traigo Champion of Titan, un Action MMO Free to Play, y que está en español, disponible en Steam. Es un juego chulísimo, eh, con vista isométrica que nos recuerda a otros juegos como Diablo, por ejemplo. Y que bueno, hoy os traigo para que lo veáis. Y os invito a jugar, porque bueno, aparte de que. Tiene mucha acción y podemos jugar solo podemos jugar con otros amigos Y aparte del PvE Clásico de otros juegos También tiene una gran dosis de PvP eh, Crafteo, mascotas Mucho ítem para equiparnos, aquí veis me he creado Una clase, pero vamos a empezar para que lo veáis ¿Vale? Vamos a empezar para que veáis Lo primero, así voy a darle A crear y os voy a hablar Un poquito del juego y a mostraros Para empezar tenemos dos tipo de facciones, los guardians y los abandon cada uno, o, bueno, o guardianes o a, y abandonados cada uno con sus clases vamos a ver los guardians, vale los guardians tienen al titan trooper al comando salvaje al insomne a muros de acero tiradora de juicio y puño de fuego que yo ya me he creado y está probando cada uno con su característica y demás. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nos dice que... La trupe tiene, otra tiene más habilidades. Pero no dicen alguna para que lo veamos. Y alguna característica. Por ejemplo, ataque, eh, combate a media distancia y demás. Ahora, los otros. Los abandonados. Los abandonados tienen al filo cortante. Al... Teje fuego Al nocivo Al caza recompensas Al contramandista Y al enterrador Que es una clase que yo creo que vamos a probar Aunque busco una clase que tenga eh, ataque en área Que creo que hay alguno Combate a larga distancia, media distancia Combate a corta distancia, defensa, apoyo Experto eh, en robótica Mascota, mecha, armadura Especialista en mazmorra Acción y habitador de clan A ver, eh, a ver si Veamos cómo cambia esto A ver si cambia algo o yo me le... Vamos a ver Este me llama, pero quiero algo que tenga Como... Algo de ataque rápido No sé, el caso es que vamos a creándolo Y vamos a entrar al juego A ver qué tal, vale Bueno, pues estamos con el enterrador Me he creado al final un enterrador, aquí lo veis Vamos a darle caña a la primera mazmorra a ver qué tal, ¿vale? Me cogió algunas misiones. ¿Veis? Hey, hueco del ascensor. Vamos a darle a comenzar misión. Bien, os digo, eh, como podéis ver, podemos entrar en la mazmorra o solo o buscando un grupo. Ya como queramos. Eh, ¿Qué más? Según la clase que tengamos, tendremos pues, bueno, una serie de habilidades y una especie de ataque final. Pues si de un se tratara eh, La clase que yo tenía antes La de los puños, por ejemplo, si pulsamos la R Cambia a otro tipo de Tiene como 6 Como un total de 8 skills Tiene Pero este tiene nada más que 1, 2, 3, 4 y 5 Pero bueno, la vamos a ir probando a ver qué tal ¿vale? A ver qué tal es esta Esta clase Porque aparte de Lo que sería atacar con el ratón Vale Vale, te atrae Perfecto, mira, mira, mira, mira, mira, Encima suciona una vida. Pues esta casi muy buena, ¿eh? Porque encima es rápida. Vamos a ir mejorándolo. Es rápida y tiene una especie de ataque en, ar en arco. Primaria, en parece. Vamos a verlo ahora cuando se nos junte más, más amiguitos. A ah, qué tal, vamos a ir mejorando cositas Alto de armas eh, Mejora nivel actual, vale o es que no, o es que para cambiar de para cambiar no se conecte, vamos, es raro Porque me ha salido una cosita muy rara aquí y es esto, como si tuviera varias, ¿veis? ¿vale? Como si tuviera varias skins Pero no sé cambiarlo, no sé por qué Lo mismo es porque me hace falta algo O no tengo un nivel para cambiarlo Porque tengo, tengo nivel 3 Golpea con la guadaña Lo mm -hmm. que tengo que poner aquí abajo Ah, vale, vale, vale. Tengo que cambiar la habilidad. Vale, que no es como la otra que si ya tiene la habilidad ya que puedo cambiar cuando quiera. Vale, vale, vale. Esta que hace... Reconector de carne. Realiza corte con su guadaña infligiendo 200% de daño y silenciando al enemigo durante un segundo. ¿Y este? Golpea con la guadaña al enemigo infligiendo de... Ah, mira, pues te mola. La W. Tiene agitación mortal o corte transversal. A ver... Y este... Y este... Pues mira, este me gusta más. Ahora, la E. si pasa un gano nocivo hacia los enemigos para marcarle como presa. Marca, inflige, daño y... Vale, y este... Copia con la daño hacia adelante para infligir y, de... y empujar hacia atrás los enemigos. Este me es mola más. La R. Cup de guadaña o convicción. Haz girar la guadaña en de daño a un primer daño al amigo cercano para aumentar la prioridad de bloqueo. Vale. Este mola. Y la F, energía mortal o otro lado mortal. Vamos a cambiar esto a ver. Oh. Este mola. Este es para pillar delante y reventarlo. Vamos a ver. Mola, mola, mola, mola. lo marco y luego me dio ahí a, a pegarle el y ya quedado revienta eh. Mejorar, vamos a ir mejorando esto Hola Aquí ya sé que la clase de puño de fuego que, que he cogido antes Bueno, que ya he, ya he manejado Lo bueno es que puede cambiar de las skills cuando quiera Pica, sí Pero esta F Esta ultimate para cuando haya mucha gente Cuando haya mucho, mucho juntos Que podemos comprarnos A ver si me han soltado algo Por cierto Que ni siquiera he mirado A ver si me han dado algo Pues sí Sí Sí Y sí Y sí mochila de recluta Vale Vamos, Me han dado una, una guadaña mucho mejor Y yo ahí sin Y aquí podemos vender cositas Como en todos los juegos de MMO, Que se precie y comprar cositas, como no me hace falta comprar nada, no, no voy a comprar nada y esto es unos una tokens que van dando y esto para curarnos, pero como no vamos a curarnos y esto para entrar al boss al primer boss que nos vamos a enfrentar en el juego el primer boss de la dungeon el boss tiene su, su animación como para presentarlo lo intenta intimidar pero en realidad va a ser peor para él, le vamos a dar duro Ahí. aquí hacemos la mola porque rápida y... vamos, y parte pero sería, sería interesante poder probar todas las clases ya sabéis que si queréis que pruebe todas las clases me lo podéis decir perfectamente en el vídeo que yo encantado de la vida, os traigo, un... traigo una review de todas las clases Viendo para el viento y a ver cuál es la que más mola, la que menos mola y demás, ¿vale? Perfecto Bueno, como ya veis eh, El juego tiene un buen PVE ¿Vale? No hay problema eh, Todo va a ser mazmorra eh, Quest Equiparnos Y demás Vamos a coger todo. Bueno vamos a probar a Titan Trooper Creo que es llamadito trupe, ¿no? Este sí, este sí. Vale. Vamos rápidamente. ¿Me anda el arma? Aquí está. Perfecto, manda el arma. Sí, vamos a ver qué tal. A ver en qué se basa. Arma principal 2. Ah, puede tener dos armas. Anda, guau. Pues lo mismo. Le he tirado y no me da cuenta. Jajajaja, querido soy. Me hemos puede llevar dos armas ahí sin saberlo. verdad bueno, que no. Pero bueno, vamos a ver las skills que tiene este. Bueno. Llamada las Q. Y está la otra, vale. No, la F impacto de artillería, llamada las armas. La E tal vez la que no me hace mucha gracia. Golpe eh, deslizante. Prefiero este. Yo todo hace daño. Rabia, nacimiento no de granada. Eh, rabia, lanzando un corte de fuego, esa mola. Eta, bazooka MP, dispara trayectoria de línea. Y este, que hace? Damos un disparo penetrante de línea recta que no, que no explotan los enemigos por el refrigerante. Y este. Vamos a probar a este. Vale, vamos Ahora vamos hay caña Con esta clase A ver qué tal, vale Más que nada porque veáis un poquito por lo menos de alguna otra clase Ya sabéis que si queréis Vídeos más detallados de cada clase Me lo podéis comentar en los vídeos, vale Y haré un vídeo pues con cada Con cada clase Con un poquito más de live Un poquito más desarrollado Ajá. Voy a cambiar una Esta Voy a cambiar la que no me termina de comenzar Aunque ya haya mejorado Pero bueno Es que pasa como, como que lo marca. Oh. Es como que es como que lo marca. Me he mandado todo esto, me lo voy a equipar. Como que lo marca y este mora, este este me ha gustado, este ultimate me ha gustado. Tela, eh, Uy, la. este me ha gustado. Es la típica que hace comando. Ya va ahí. Claro, cuando ya se te juntan varios cuerpo a cuerpo, eh, salí corriendo. Cuando ya se te junta varios cuerpo a cuerpo, ya, ya salí corriendo. rápidamente vale voy a mejorar Pues sí. Música no. No de recluta fragmento de piedra titán, hombre de las rodilleras. Voy a otra arma. ¿No? Va a es algo para poder cambiar de arma. No sé. una un de para que... Vale. Para forjar. Esto lo tengo puesto. Vamos a vender cosilla. Y ya me lo, ya me lo quito en el medio. Y... Y da guay. Vámonos. Vamos a... Vamos a caña al jefe. BUTAR se llama el tío. Venga, bueno, ¿con este tengo que estar un poquito más matarlo? No? Porque... Eso, a lo que es? Una clase de daño de, de medio alcance y claro. Ya ha limitado lo que es tu medio alcance. Bueno, me han dado por lo menos algo interesante. Nos vamos, de aquí. Ya está. Bueno, pues ya lo he puesto ha sido Champion of Titan, ¿vale? Ya sabéis que si queréis eh, que os muestren todas las toda la clases, eh, puedo jugar con todas las clases, subir a todas las level 10, ver qué tal. Pero si en los comentarios del vídeo, yo toda la vida, o lo hago, que veáis un poquito más del juego. Ya sabéis que es free to play, está en Steam, es un action MMO, que está en español, como podéis estar viendo. Y... Eh... No, no hay más no. que... ya se ve. yo Si me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.